Aprovecha los cursos gratis que Census tiene para ti. Desde la pantalla principal, encuentra las categorías de todos nuestros cursos y elige la opción Gratis. Escoge el curso que necesites y simplemente da clic en el botón Apuntarme. Entra al curso y podrás visualizar el video además de poder descargar el material disponible. También podrás obtener tu constancia de manera automática cuando lo finalices. Gracias por ser parte de Familia Census y nos vemos pronto con un video más.